En los últimos días, el incremento de los asaltos ha sido notable en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Esta vez, Gabriel Taveras denunció que antisociales lo despojaron de su celular en su propia residencia. No, mira, esto eh, fue el viernes en la noche, un medio de, de las 8 de la noche por ahí. Eh, mi empresa y yo estaban cenando, los niños estaban por ahí también. Entró eh, este señor y eh, <risa> inmediatamente entró a, a la casa sobó la pistola, entonces me, me encañonó a mí, me la puso por aquí, eh, yo hice la mano, ¿qué dime, pues, entonces él me sacó la cartera, en la cartera tenía yo los documentos, la del motor, eh, la cédula mía también, y mi teléfono que estaba encima de la mesa. Entonces él, eh, en lo que me saca la, la cartera de, de, de bolsillo, también agarró el teléfono y se lo llevó hace un llamado a las autoridades para que presten atención ante la situación para NTN. Su noticiero regional, Joanny Paulino.